Vale, pues eh, voy a compartiros, eh, yo la titulé acelerando la innovación porque es el compromiso que teníamos desde la parte que, que coordino, el encargo que se nos había hecho también en nuestra dirección y creo que te da un poquito de toque así, ¿no? Dice o sea, ya y suena bien, pero o sea, acelerando parece que suena, ¿eh? <risa> ¿Eh? ¿Vale? Vale. Claro, eh, en primer lugar daros las gracias por la, por la invitación, eh, esta es de las cosas que dice voy o no voy la PNB ha Bilbao siempre bien, pero voy o no voy. Y no era tanto por compartir la experiencia, sino por el ejercicio. Es la primera vez que compartimos que fuera la experiencia. Y, y eso hacerlo en un entorno amigable, porque siempre las cosas del País Vasco son amigables, por lo menos en las que yo he participado, y porque además teníamos gente de, de, de otras entidades que nos podía ayudar a reflexionar y a crear valor. Y en estas cosas, tirarte a puerta gallola, a ver cómo sale en un entorno amistoso, me parecía que era un ejercicio dar las gracias por el Entre las muchas cosas que uno hace en la vida, yo con Ayake me encuentro solamente hace cuatro años y cumplí 50 el 6 de agosto. Con lo cual, para mí también, personalmente y profesionalmente, es un ejercicio de innovación, de salir de lo que más o menos sabe hacer, que lleva ya muchos años en el sector, muchos años haciendo cosas, y te pone en una situación distinta, donde te saca de tu zona de confort y para mí, de entrada, ya es uno de los, de los valores. Cuatro detalles personales para que esto no sea solamente profesional, soy del Betty, le ganamos al Milán, está claro. Bueno, Arancha, yo estaré escuchando el Betty a las 7.5 cuando me lleves al aeropuerto, no hablaremos. ¿Ve? Lo siento, ¿vale? Eh, Estaremos todos invitados gustosamente, porque que me habéis acogido perfectamente aquí, si vais a Sevilla y a su feria. Me encanta la sincronizada porque mi niña trabaja mucho ese deporte y es un deporte muy bonito. Y un día, de estos que uno tiene un agobión, agobión, una agobión, le digo a mi mujer, puri, vámonos a la playa. Tenemos a Cádiz, tenemos a Huelva, con lo cual son cuatro elementos que son. ¿Vale? Eh... ¿Qué vamos a compartir? ¿Quiénes somos? ¿Cómo se inicia el proceso? ¿Quiénes estamos haciendo y cómo lo hacemos? Cuatro ases de esos que, si a mí me recomendaran de todo lo que he vivido, tendría que tener en la manga, y los que creo que me han dado un poquito más valor con el equipo, que hemos aprendido y hacia dónde. vamos ¿Hubiese alcanzado Hilaria Everest sin la experiencia de Sherpa Pinsing? ¿Qué decimos? Que no. ¿Pero quién sale en la foto? Sí. ¿Y el equipo de Sherpas con el que tengo la suerte de, de trabajar es ese y muchos más. Porque en estos tres años que llevamos hay gente que ha entrado, hay gente que ha salido, tenemos consultores, tenemos personas que nos han ayudado. Después, siempre para sacar las cosas necesita jugar un poquito con mano derecha y con mano izquierda. Y es un trabajo de equipo. Para mí, el hecho de tener la capacidad de es decir que vamos, también que tener alguna capacidad la puede poner en marcha, es igualmente. Pero sin todos y cada uno de sus compañeros no habría sido posible. Sabéis que somos más o menos UNICEF. Y, eh, Quiero solamente recordar cuál es la visión a largo plazo. La visión a largo plazo es que dentro de 70 años o antes, dejemos como seguramente todos nosotros de existir. ¿Por qué? No sé si hemos cumplido la Agenda 2030. Parece que no, pero a ver si somos capaces de llegar al 40. y Muchas de las cosas por las que juntos luchamos todos cada día, pues ya no tienen que ser una causa, no tiene que ser nuestra misión. Y en ese sentido, todo lo que es eficiencia lo tenemos bastante introyectado, ya no solo porque euro mal invertido es euro que se pierde, que tenemos que ser responsables sino porque tiempo mal invertido, y hablamos de agilidad, también es euro que por una rendija se van a eh, Para nosotros además tenemos una, una creencia dale vuelto, que es importante, que es creer en cero. Cero niños con nutrición, cero niñas que tengan mutilación genital, cero cero cero cero cualquiera de las causas que cualquiera de nosotros podemos vivir y eso también llevado al activismo es cero tiempo perdido cero prototipos que vayan mal cero equipos que no se digan las cosas cero ineficiencias cero cero cero con lo cual parte de nuestra misión es también meter toda la parte de, de algunas magnitudes para centrar la experiencia nosotros en España somos 160 contratados y unos 850 voluntarios 105 en la sede central, en Madrid la gente, en Madrid, y 55 en comunidades autónomas. Tenemos 8 direcciones estratégicas y la parte de la que yo que es la Dirección de Tecnología, Integración de Datos e Innovación, es un hombre muy poco sexy, muy poco sexy, es la dirección en la que estamos. Trabajamos entre 13 y 17 personas, porque es el flujo de compañeros y compañeras que hemos tenido durante este tiempo. Y esto es muy importante, tenemos entre 15 y 20 proveedores de diferentes servicios de infraestructura, de aplicaciones, de digital y por qué lo digo, porque estos también están en el panel porque también son recursos porque son recursos con los que cuenta la organización a través de, de, de, de contrato pero son horas que también deben de ser eficientes ¿Cuál es nuestro objetivo dentro de la clase. De liderar la transformación digital y tecnológica que ha sido nuestra misión en los últimos tres años y ahora iniciar el proceso de innovación, tanto con emprendimiento como innovación abierta. El hacer con otros para hacerla. ¿Cómo se inicia el proceso? El proceso se inicia en ese encargo de liderar la transformación digital y empresa. Y este proceso de transformación, eh, teníamos claro desde el principio que no se trataba de meter herramientas. No se trataba de hacer una web mejor, que por cierto hoy cumple dos años. ¿Vale? No se trata tampoco de una cosa sencilla, porque una organización como la nuestra, que lleva muchos años, donde pues, las cosas pasan como pasan y tenemos todas nuestras gerencias, nuestros espacios, nuestro número de confort, ¿vale? es una coordinación además la que se nos encarga que es amplia y transversal. Va vale desde hacer una web a sacar una campaña, a poner un CRM, a buscar la integración de los datos, en fin, va vale lo mismo que un con discusivo. ...hasta lo de recursos humanos nos tiene que coordinar lo del SGP... ...para las huella, en fin... ¿Vale? ...es el día a día que seguro que os pasa... ...que estamos todos al 120% con las urgencias... ...y las urgencias que no se ponen por un correo o por un ticket... ...sino que como sabes que hay una cola de trabajo... ...llega alguien y te dice... ...dámelo... ...y el otro dice... ...espérate, tengo algo... ...y no tiene... No, no, pues. ...y que de lo planificado surgen muchísimas setas... ...esta mañana algunos lo decía... Lo no planificado, lo decías eh, tú, ¿no? Esos posis rojos, de esos posis rojos nosotros los llamamos setas. Tenemos setas para ser, vamos, el re, mejor revuelto del mundo. En un contexto de de recursos limitados, de incertidumbre, de resistencia al cambio y con necesidad de tener quick wins para generar resultados. ¿Y al final qué es? Son tres cosas. Incrementar valor, reducir costes y crear oportunidades. De eso es lo que iba que nos previéramos. ¿Qué es lo que hicimos? Diseñar un proceso. Un proceso que tendría que tener desde 2015-16 a 2019. Todavía estamos en la fase final. En el Tenía como hitos todos esos. El CRM, el DRP, el Business Intelligence, la nueva web, las microdonaciones, el email marketing, la herramienta de automatización de marketing, los SMS solidarios, todos esos elementos que nos ayudaban a ser más eficientes, a dar el salto y a servir mejor a las personas con las que colaborábamos porque si ellos colaboraban más, nosotros podíamos después con los compañeros del terreno ayudar a salvar más vidas en menos tiempo y con más, eh, con más... La idea grande era acelerar el cambio. Yo recomiendo ese libro de Cotter, Acelerar el Cambio, porque te dice y te explica cómo una organización debe de convivir con el día a día, con toda la estrategia de hacer cosas nuevas y los del día a día bastante tienen ya con el día a día, y los que tienen la posibilidad de implementar nuevas acciones o de innovar, poder colaborar. Dentro de eso, eh, nuestro objetivo era movilizar estratégicamente y a nivel de liderazgo, mover a las personas y mover la estructura, mover los procesos de la tecnología y mover el negocio digital. Y tuvimos mucha suerte. ¿Por qué tuvimos mucha suerte? porque la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Personas, como le gusta llamarse, por todos de recursos humanos, movió con la Dirección Ejecutiva un plan de formación de competencias, de habilidades directivas en el equipo de dirección y de los mandos intermedios, en managers, y de competencias en todo el equipo técnico. Y dentro de todo ese proceso, como elemento transversal, estaba, dije, en el correo del 20 de noviembre de 2015, todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles y gestión del tiempo eficaz. Teníamos algún interés por ver cómo era todo esto, trabajamos con el equipo de recursos humanos en esas dos sesiones, hicimos nuestro módulo, aprendimos, no nos enteramos de nada, hicimos nuestro curso y después dijimos, vámonos que nos vamos, y hubo dos o tres personas que dijimos, Vámonos que nos queda, vamos. ¿Y por qué lo traído? ¿Por qué lo traigo? Usted no lo tiene de recursos humanos. Lo no tengo en PDF para que no se pierdan. ¿Por qué? Porque en el PAC, Programa Anual de Trabajo de 2016, dijimos: vamos a dedicar unos pequeños recursos, creo que fueron 6 o 7 mil euros, para que alguien nos ayude, la gente de a poner en marcha esta experiencia. ¿Cómo? A modo piloto. Que salga lo que Dios quiera. Vamos. La dirección ejecutiva dijo tira. La dirección de, de recursos humanos dijo, tira, y a partir de ese momento empezamos. Y como decía aquí, las mejores decisiones son las que van acompañadas de una tomar por, yo sé que estamos ahí en Euskadi, pero no lo no ponemos, ¿vale? Al final. Y esto es tal que así. ¿Por qué? Porque en una organización jerarquizada, en una organización donde. Las cosas son las que son. En una organización donde el ritmo es el que es, nos pasará a todos, o te lanzas o no te lanzas. Y sabíamos que había riesgo, porque no conocíamos toda la metodología. Sabíamos que no teníamos expertise y que cuando te lanzabas a esto siempre hay alguien que te dice, ah, y esto te lo diga. Y aunque en el propio equipo, en ese momento éramos 17 personas, había gente que decía que no. Había gente que decía que no. El art of hosting es el arte de civil. Fíjate, tío, tú fíjate de mí. Tú fíjate de mí. Tú fíjate, que si después tú no. Si a ti después no te va, ¿vale? Tú después no sigues. ¿Vale? De hecho, en algún momento hubo que, que sacar a otra gente ¿Por qué? porque pensaba mucho que el propio Dentro de, de Unicef, que somos 160, que somos 8 direcciones, ¿quiénes lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo. Concretamente, tres direcciones, la dirección de comunicación, la dirección de personas aunque utilizar no Scrum, sino modelo no, no Canvas, no, no. TuneA, nosotros la dirección TIDI, de, de tecnología, integración de datos e innovación, una subárea dentro de marketing, que es alianzas corporativas, no la dirección de marketing, sino un grupo dentro de él, y algunos comités autonómicos, por ejemplo, el comité de Andalucía, que es un equipo de personas, por hacer y como todos hemos dicho eh, una cosa es el, el scrum el, el scrum según la teoría de scrum el san scrum y otra cosa es estudiar ya y pongo las flechitas porque desde 2015 hasta ahora hemos evolucionado mucho hemos tenido David los cinco días las hemos tenido tres las hemos tenido dos hemos tenido sprint de según cuando son los puentes o cuando puede la gente eh, ...tener las sesiones porque había salas libres. Eh, ahora estamos en un modelo de daily, de staff. Dentro de mi equipo tenemos, digamos, tres direcciones, pero tres subequipos. Entonces, todas las mañanas, me reúno a las 9.25. Yo vivo en Sevilla. Estoy en, el equipo está en Madrid. Yo trabajo en Madrid dos días y medio, tres. Los otros dos trabajo en, en Sevilla. Y además estoy deslocalizado en mi casa, porque tenemos un equipo, una oficina, una oficina allí yo por ejemplo hoy he tenido desde aquí desde el hotel donde no estaba desayunando eh, había otra persona que estaba en su casa había otra persona que tenía un problema en la tocha los hemos conectado cada uno yo enviado en mi caso el vídeo y está. hemos tenido nuestra daily eh, sí, bueno, <coughs> queremos después de esa daily que suele durar 7-8 minutos porque además lo hacemos con un reloj de arena y eso no soy yo el que siempre hago más que eh, además tengo la, la mala, la mala, la mala se ha hecho? recurrencia de preguntarle Oye, ¿cómo te fue la reunión? No, que yo, fuiste que esto no es para la reunión, que la cuento la luego, el bilateral, vale. Tiene una reunión, digo, cómo fue? No, no, pues eso no, no. Después tenemos la reunión de subvarias a las 9 y 45, y tenemos una retro que a las 2,5 cada una retro cada 15 días, esa retro nos dura unas dos horas, dos horas y media porque se hace a fondo, se hace en profundidad es siempre los martes, es siempre a la misma hora y cada cierta retro lo hacemos fuera de la oficina para que también nos dé un poquito de aire al día siguiente hemos decidido ya tener la planificación y la planificación que es muy activa ahora ver los, los papelitos nos dura otras dos horas ¿qué nos dice Yo es que, le que es que mucho tiempo a esto ¿no? ya pero por cada hora invertida en coordinación seguramente tenemos muchísimas más horas y tenemos unas métricas que también os enseñaré que nos ayudan a hacer muchísimo más. Pero os doy el del panel y os contaré también las experiencias de métricas de nuestro No se ve perfectamente bien, pero ahora estamos ya en un nivel de complejidad de nuestras propias eh, indicaciones que, dependiendo de lo que la tarea, sin un proveedor dentro de cada uno de los... Los, los eh, Papelitos, cuánto, cómo se llama, En quien depende, si tiene relación con otras, eh, ¿cuánto, cuánto creemos que vamos a tardar, cuánto tardamos realmente. Después tenemos los nombres, tenemos los nombres y colores por las personas en todos los paneles para que las cosas no se alargue. Tenemos nuestros relojes de arena para manejar el tiempo máximo que puede hablar. Tenemos además de quién depende o quién es nuestro compañero de otras áreas a los que estamos trabajando. Eh, bueno, eh, tenemos una complejidad que es realmente interesante. Pero que ha ido surgiendo del día a día. Y que esto es como todo. Cuando tú pones algo en la puerta del frigorífico, tú y tu familia sabes de qué va, ¿verdad? Y yo llego a tu casa y dice, ¿esto qué es la puerta de frigorífico? No, esto es que la compra que hay que hacer es esta, esta, esta, esta y esta. pues esto lo mismo. Una vez que lo has hecho dos o tres veces, o cuatro o cinco, cada uno ya sabe a qué se refiere. Y si te falta algo, dice, voy a apuntar porque la, la situación es... Que yo también nuestros stops, tenemos el naming o una frase que nos motive en que cada uno de los paneles y después tenemos buenas prácticas o ideas de mejoras que... Queremos que durante el tiempo que hemos estado trabajando, podemos podemos Esos cuatro haces de esa baraja que yo creo que nos han ayudado a estar en el nivel que estamos ahora, que también es mejorado. La primera, el acompañamiento. Lo que nos han hecho esta mañana. Parece muy fácil, ¿verdad? Lo del pajarraco. No. O sea, pero es muy fácil. Pero se lo han currado. Y ahora somos capaces de hacerlo. El hecho de haber invertido una hora y media o dos horas en esa dinámica hace que te parezca fácil ahora. Y nosotros iremos capaces, cualquiera que haya tomado nota, de, de montar esa dinámica, ¿correcto? De que estuviera un poquito más. Pero el estar acompañado, ¿qué nos favorece? Más motivación, subir de nivel, ser más exigente, mirar la mano. Nuestro segundo as: en un equipo tan amplio como el nuestro, tener y elegir bien los Scrum Masters. El Scrum Master es el que pone orden, ya está? Pero es que pone orden, como decía antes, con arte, con talento. Que mira a la gente y dice... O bueno, le dices, empieza tú. Pues, que estamos para hablar de lo que estamos para hablar. eh, es Que lleva ya hablando un rato. Que deja al otro. Oye, que esto no es tan importante como tú decías. Venga, fulanito. Elegir bien el Scrum Master del grupo, para mí, tiene un valor. Y nosotros hemos elegido para Scrum Master a técnico la dirección, está el director, están los managers, están los a técnicos y técnicos que querían ellos tirar para adelante ¿y qué hemos hecho? favorecer su formación le hemos puesto un coach hay tres estrell tienen un coach y ellos se reúnen, ellos se organizan ellos estudian ellos analizan cuál es el equipo y ellos van poniendo mejoras y no preguntan las ponen en marcha Vamos lo que nos vamos. eso hace que el técnico que no es porque sea técnico, vale, pero me refiero que que es importante, tiene una implicación tremenda. Algunos de ellos los compañeros están haciéndose, están sacando el título de, de un Master Oficial. Y además favorece el liderazgo informal. El liderazgo informal para el scrum para mí es muy importante. Porque es el que después le dices, yo que tienes el panel hecho unos zorros Para ¿vale, favor. Y es distinto, motivo. pero también. Una, uh, un, un as que ha sido el mejorar el nivel de detalle de reconocimiento hemos pasado de cutre papelito al papelito formal al papelito con, lo, con las gomitas de colores bien al papelito que pega, no que se cae. y no hemos hecho la, así, cuando, no, no, no hemos comprado unas gomitas y las hemos puesto en condiciones o sea, son bonitos, no sale así de las dos Entonces son bonitos, tiene arte y cuando la gente pasa al lado, mira o es sea, un escaparate, uno ve el panel y dice aquí el trabajo, no puede pensar aquí haciendo tonterías con los papelitos el que pasa, lo mira y eso también te anima porque nuestro trabajo tiene una parte el escala, tiene una parte de estética que creo que también ayuda a pillar ayuda a... y esa calidad, esa profundidad y esas exigencias. ¿cuántas horas decía que iban a hacer? ¿cuántas horas han hecho? Vale cuál es el resultado, que el proveedor, cuántas horas habías contratado con él y cuántas ha hecho, ya ha hecho un strike o lo ha entregado bien el strike no se paga, dos horas menos y el cuarto, bueno, lo ¿no? y el cuarto es para mí muy muy importante, también lo decía Jesús el tema de, tenemos la suerte de tener a Jesús en el Jesús Jesús es un ingeniero y Jesús es totalmente lo opuesto a mí Borra eso. ¿Y qué significa? Que si es 1,1,16 es 1,1,16 porque es ingeniero. Yo diría 1,16 es 1, o es 2. o depende del día, lo tiro para arriba, lo tiro para abajo. Pero es 1,16 y 1,16. Durante las dos semanas de los sprints cada dos días nos manda un correo, hola alta. Al tiro de un día del final del sprint, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018 actualizamos los indicadores. Los indicadores son de la NASA. ¿Por qué? Porque lo tienen una herramienta, que es muy sencillita, donde nos dice: mira, teníamos abierto durante este trick eh, 150 tickets, se han respondido en menos de 48 horas tanto tickets, el objetivo era tanto, el que no ha respondido va, que se las pega. Pero es que además, si teníamos implicado, como decías en el panel, N horas, se encarga de revisar el número de horas, y dice oye, o tú nos has notado los esfuerzos que has desarrollado, o qué estás haciendo. Y eso ayuda a que todos seamos exigentes y a que el número de peticiones y la eficiencia crezca, a que el seguimiento de los proveedores sea realmente eh, eficaz, porque estamos pagando por un servicio, que hay que, que hay que hacer seguimiento, que haya comunicación interna de dependencia y stoppers y que además la visualización de los proyectos que estado, que, lo, que, que las cosechas nos ayuden a seguir avanzando porque cuando un proyecto termina se celebra, se anota, se pone y se premia con un aplauso, pero se tiene conciencia de que eso se lleva a más. ¿Qué hemos aprendido? Un montón de cosas. Una, que a todos no funciona. Con mejoras, con ideas y con medidas, que lo a los compañeros, he habido un par de veces que hemos hecho uno, los peores sprints de nuestra vida. Esto dicen, fatal, fatal, hemos cumplido el 20% de lo programado. Nos hemos cabreado, hemos tenido una comunicación pésima. Esto no vale para nada. Pero no funciona. Que se trata de decidir, o vamos o no vamos. Y hemos decidido que vamos. Y si vamos, vamos. ¿Vale? Parece que hay una tautología, No. Si vamos, vamos. Y hay que darle el eh, recorrido. Porque en el conjunto de estos tres años, son muchos estrés. Y hay más mejoras, pero más buenos que malos. Eh, desde nuestro punto de vista, es fácil como montar en bicicleta, solo se trata de arrancar, nuestros primeros paneles son cutres tela, yo tengo algunos, letra que no se entiende nada, planificación de esfuerzos cero, la de... de implicación del proveedor ninguna, eh, confundíamos lo que era una épica una, una épica, una historia de lo que teníamos que hacer con una de las acciones y la priorización era lo mismo una cosa pequeñita que una cosa de valor estratégico pero es cuestión de andar es cuestión de andar ¿sí? para nosotros eso es eh, y después lo puedes complicar como tú quieras como decías tú de caótico esta mañana caórtico caórtico o caórtico lo que tú quieras no puedo hacer más caórtico o menos caótico es que antes da para lo que tú quieras ¿sí? para lo sencillo y para lo complicado y en cualquier caso, eh, siempre cuando uno aprende, gana. Cuando uno aprende, gana. Y en nuestro caso, que somos organizaciones, entiendo que, que sociales, que estamos buscando la eficiencia para conseguir más con menos, que seguramente nos pasará todo, todo aprendizaje nos ayuda a priorizar. ¿Qué me ha ayudado a mí? Uno, a priorizar, priorizamos. Y el orden tiene magia. De mañana que cuando yo entré no sabíamos si lo, lo ordenado o no ordenado, o sea, el orden tiene magia, si no, la American, esta no se hace millonaria de, de ninguna manera el orden tiene magia, tiene la magia también siempre sí. nos ha ayudado a comunicarnos internamente. y externamente, nos ha pasado en el juego oye, que son 10 letras y que son las vocales es que no me habías preguntado, por pues haberlo preguntado pero lo que me has hecho no me vale, esta web no me, no me sirve, oye, que me tirado un montón de horas ¿Por qué? y por qué no hablamos ya no nos pasa ninguna vez, ninguna vez. Hemos mejorado la eficiencia porque sabemos todo lo que hay que hacer, una cosa detrás de otra y no nos podemos saltar los pasos. Y como además son paneles públicos, quien tiene que ser, quien tiene que recibir el producto nos dice oye, ¿por qué lo mío está lo de abajo antes que lo de marketing está por debajo de los de sensibilización? ¿Y por qué lo de sensibilización están por detrás de los de recursos humanos y te ayuda a facilitar la comunicación? Esto también es verdad, el que no cumple sale en la foto.